Hola a todos, soy Álvaro Mequerga y estamos de vuelta en el canal con un nuevo vídeo sobre BCNC. En este caso vamos a hacer un pequeño curso, un poco más extenso, sobre BCNC, aunque ya sé que en el canal ahora mismo tengo algún vídeo subido sobre este mismo tema, pero quiero eh, mostraros un poco todas las opciones que os da BCNC, así que este será un curso que tenga mmm, por lo menos tres o cuatro vídeos a mayores, eh, haciendo cosas en concreto. en eh, en y básicamente esto es un, un curso que está orientado, digamos, pues a cualquier persona que se haya comprado una CNC doméstica, tipo una 3018, o bien si os habéis comprado una de nuestras Furagal, o si tenéis cualquier otro tipo de fresadora que funcione con Arduino Uno y CNC Shield, este curso es para ti.